Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que asistieron al café y buenas tardes, buenos días a aquellos que nos están viendo en otro horario, en otro día, de forma diferida. Gracias por asistir a esta plática, gracias por eh, comenzar a escucharnos y bueno, hoy un tema interesante un tema interesante y una época y un tiempo y un momento propicio para hablar de todo esto ayer fue el Día de las Madres eh, el 13 se van a cumplir 100 años de la manifestación de la Virgen de Fátima y claro que tiene mucho que ver hoy es 11 de mayo estamos en medio de estas dos fechas importantes por lo menos aquí en México el 10 de mayo es el día de la madre no sé en otros países pero es muy relevante es muy interesante retomar estos sucesos extraordinarios estas manifestaciones marianas analizarlas un poquito en profundidad dar a conocer parte de la información que, que se ha intentado muchas veces ocultar, esconder. Y bueno, aquí lo que queremos todos nosotros es que cada uno piense, reflexione, recapacite e intente dilucidar estos mensajes y dilucidar estas manifestaciones de forma individual porque la Virgen nos habla a cada uno de nosotros la Virgen, o por lo menos así es conocida por nosotros nos habla a cada uno de sus hijos a cada uno de las almas que están encarnadas en esta humanidad y ahí está, hoy en día el mensaje para todos y muy pocos conocemos todo esto que, que ella nos habla Qué interesante, este 13 de mayo vamos a cumplir 100 años, puesto que esto sucedió en 1917, Que sucedió a tres, pastors, a tres pastores, esos tres pastores tienen para nosotros una, un mensaje maravilloso, excepcional, que fue dado en su momento y aquellos que participaron y aquellos que se acercaron no dudaron en en dar por cierto estas visiones que tenían estos pastores y por qué no dudaron porque fue milagroso ¿sí? dos de ellos fallecieron a los dos años luego de haber visto a la, a la madre como ellos le llamaban la reina de los cielos y tenemos el caso de Lucía que murió en el 2005 a la edad de 98 años y este caso vamos a tratarlo de forma más específica y más particular porque tiene ahí algunos asuntos un poco conspiranoicos que es bueno que nosotros conozcamos y hay elementos para suponer todo esto ¿sí? también es importante para nosotros eh, darnos la idea o, o traer a nuestro presente que esto de la Diosa Madre no es algo nuevo. ¿sí? De hecho, las primeras estatuillas que hacen alusión a la Diosa Madre fueron descubiertas eh, hace más de 20.000 años. Fueron las primeras artesanías que, que, que se sabe, que se conocen, que los, los hombres hicieron. Y se referían a esta diosa, no sé si la han visto ustedes, de prominentes caderas, de senos también robustos y, y con un vientre también dilatado, ¿no? con una panza grande como si estuviera embarazada. Todo sería sin rostro. Como no refiriéndose a una mujer, sino refiriéndose a, a esto tan maravilloso que es la fertilidad, que es el ser madre, que es el dar a luz. Y estamos hablando entonces desde hace más de 20.000 años, en el paleolítico y en el neolítico, ya los seres humanos, inclusive antes de ser sapiens sapiens, ya estábamos evocando esta figura femenina. Entonces, señoras y señores, Dios antes de ser hombre fue mujer. Dios antes de ser hombre fue mujer, por lo menos en el arquetipo, en el concepto de de los habitantes de este mundo. Al principio existía un matriarcado y prevalecía el respeto, y prevalecía la armonía, y prevalecía el contacto con la naturaleza, la belleza, todo eso tan característico de la energía femenina. Pero desde hace 5.000 años, algo sucedió, algo pasó, no sabemos si fueran los dioses, si fuimos nosotros, pero algo ocurrió en donde el eje giró y del matriarcado pasamos al patriarcado. Ahora los dioses venían con prominentes barbas, con túnicas y eran bastante crueles, bastante tiránicos. Algo muy diferente a lo que se vivía cuando Dios era mujer. ¿Sí? Eso ocurrió alrededor de hace 5.000 años. Muy extraordinario también esta coincidencia de que justo aconteció eh, con el famoso Kali Yuga, la edad oscura eh, que comienza los hindúes a relatar, que sucedió también a lo largo de hace 5.000 años, como si de ese ámbito, de ese escenario de luz que existía, para la humanidad luego pasáramos a un momento oscuro. Y por supuesto todavía estamos en ese momento oscuro, porque todavía la ignorancia, la tiranía, la violencia, la agresión, la competitividad, todo esto tan masculino sigue prevaleciendo. Entonces fíjense ustedes, eh, teníamos, teníamos diosas como por ejemplo Tiamat en la mitología sumeria, una diosa femenina, Ishtarinana, Ininsuna ¿sí? eh, en Caldea, también diosas femeninas, Acera en Canaán, Astarte en Siria, Afrodita en Grecia, Shakti en la India, eh, y aquí en México, Coatlicue o Tonansi, ¿no? Son las representaciones femeninas de esta diosa, y por supuesto Pachamama en Sudamérica, ¿Mm? Todas estas diosas de repente quedaron por ahí algunos vestigios y en ciertos poblados o en ciertos grupos de personas todavía se las sigue teniendo presente. Pero la verdad es que fue despojada, fue pisoteada, fue, fue la figura femenina relegada y dejada a un lado. Qué triste, qué lamentable que eso haya sucedido. Y uno de los primeros que hizo eso fue Yahvé, porque Yahvé tenía también su contraparte. Tenía su pareja, no sé si ustedes sabían. Ayerah, así se llamaba. Yahvé estaba acompañada de Ayerah. ¿Mm? Hay textos bíblicos muy antiguos. Inclusive se dice que en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, se rendía culto también a Ayerah. Pero hace poco menos de 5.000 años también, se la demonizó inclusive, se la hizo a un lado, se la apartó, porque Yahvé era el único dios, y se acabó con la mujer. ¿Sí? La mujer ya no solo dejaba de ser diosa, sino inclusive hasta dejaba de ser ser humano. Porque es verdad, era poco más que un kleenex la mujer. O no era así, en los tiempos antiguos, e inclusive hasta tiempos no tan antiguos, la verdad es que eh, la mujer empezó a ganar su lugar y su sitio en, en estas últimas décadas pero siempre estuvo en un segundo lugar. Hoy en día, en la religión, tiene muy poco protagonismo o prácticamente nulo. Las jerarquías más prominentes son siempre masculinas, no son femeninas. ¿Mm? Qué tremendo, qué terrible que eso esté así. Y la verdad que si no cambia, si la parte femenina no viene a recuperar lo, a, a la humanidad, y cuando digo la parte femenina no solo me refiero, me refiero a que las mujeres tienen que volver a ser protagonistas, sino los hombres en su aspecto femenino tienen también que destacarse, tienen que también hacer prevalecer esta fuerza y entonces vamos a lograr ese equilibrio tan necesario en donde el yin y el yang no compitan el uno con el otro, no luchen el uno con el otro, sino que se armonicen, sino que se equilibren. Entonces, una humanidad superior nos va a esperar a todos nosotros. Hay que entender que todo esto sucede también como parte de la evolución del planeta. ¿sí? El planeta, de una o de otra manera, también tiene ciclos, tiene procesos, y, y en el principio de los tiempos era Estaba instalada en un, una primera dimensión En un primer chakra Y todo era muy ya Todo era muy agresivo, muy violento puro dinosaurios, garras, dientes En ese tiempo Hasta que se pasó a otra faceta Un segundo chakra, ¿sí? Y eso es femenino Que tiene que ver con el agua Y se empezó a crear la vida Y a gestar una vida mucho más positiva, más dócil, más sensible, más bella, los mamíferos surgieron, el ser humano también prevaleció, y bueno, y llegó la tercera dimensión, o el tercer chakra, que es en el momento en que nosotros estamos instalados, en esta tercera dimensión de realidad, este tercer chakra, que es masculino. Pero la Virgen, así es el arquetipo que nosotros tenemos, el aspecto femenino está haciéndose presente cada vez con mayor fuerza y nos está impulsando al sagrado corazón de Jesús así lo ha llamado de repente a ese cuarto chakra, a esa cuarta dimensión en donde ahora sí lo femenino es lo que prevalece si vamos entendiendo entonces esto de, de los procesos de la tierra de los procesos energéticos, de las dimensiones porque así como es arriba, es abajo, y así como le sucede al planeta, nos sucede a nosotros, y sucede también al macrocosmo, todo está relacionado, todo está vinculado. ¿Mm? Bueno, es también eh, bueno recordar que la Virgen, o la aparición de Fátima, no fue la única, ¿sí?, ha habido cientos de apariciones, algunas reconocidas por la iglesia, otras no, algunas muy antiguas, porque desde el principio eh, que se tienen registros, desde el año 40 50 después de Cristo, las apariciones se han sucedido en diferentes ciudades, en diferentes momentos, a veces muy masivos, a veces con grupos muy pequeños o muy individuales, pero siempre se ha dado esta manifestación y otras importantes que han sucedido son por ejemplo la de garabandal y esto ocurrió mucho más reciente en la década del 60 yo los invito a todos que vean imágenes, porque hay filmaciones de estas eh, niñas en este caso fueron cuatro niñas que entraron en, entraban en un estado de trance y, y bueno es maravilloso es fantástico ver cómo estaban en ese estado de éxtasis cuando se aparecía la Virgen y los científicos que se acercaban le picaban, le, le quemaban con un cigarrillo le intentaban apartar las manos se las intentaban mover y no podían algo extraordinario se estaba produciendo y ahí están las filmaciones de repente camían, caminaban y hasta corrían hacia atrás siempre mirando hacia arriba Ahí las podemos ver las imágenes. Es inexplicable esos hechos de Garabandán. Esto ocurrió en el norte de España, muy cerca de, de Fátima. Y ocurrió en el año 61, un año que recuerden ustedes, es importante y está muy relacionada con Fátima. Ya lo vamos a ver por qué. Tenemos también, eh, bueno, la, la manifestación tiene un nombre difícil, aquí por eso lo anoté. De Medjugorje, ¿sí? Se escribe diferente, muy complicado. Pero la manifestación de Medjugorje allá en Bosnia y en Sergovina, esto pasó en la década del 80, y esta vez le sucedió a seis jóvenes todavía vivos ellos. ¿eh? Y, y bueno, realmente es fantástico ver la cantidad de miles, cientos de miles, de personas que, que acuden a, a esta Basílica para rendir agradecimiento, pedir milagros y, y escuchar los mensajes que aún hoy en día se siguen dando porque entre estas, estos seis jóvenes que ya no son jóvenes algunos reciben mensajes anualmente de la Virgen, otros los reciben mensualmente y hay uno de ellos, una de ellas, que la recibe a diario todos los días a las 5 y 45 entra en éxtasis con la Virgen y empieza a dar un mensaje para todos nosotros. Así que lo de la Virgen de Medjugor todavía sigue vigente, ¿sí? todavía sigue enviándonos a través de ellos un montón de mensajes. Entonces bueno, hice referencia a estas otras apariciones porque es bueno conocer y darnos cuenta que Fátima no fue algo exclusivo, no fue algo apartado, no fue algo del pasado sino que la energía femenina, la diosa madre, sigue presentándose a uno en el un día con enorme fuerza e intentando llegar a los corazones y a las almas de todos nosotros. Pero claro, hay que, poner, hay que prestar oído, hay que escuchar, hay que, por supuesto, orar, inclusive. ¿Qué es lo que generalmente pide? La Virgen siempre pide oración. La Divina Madre siempre pide que transformemos, que limpiemos, que sanemos nuestros pecados, porque si la humanidad no cambia, realmente lo que nos espera es realmente muy duro, es realmente muy fuerte, muy cruel. Y ya ha pasado, ¿eh? Y vamos a entrar ahora de lleno a estas tres eh, profecías de la Virgen de Fátima. Y la primera que se le dio a estos tres pastorcitos, ¿sí?, Lucía, Francisco y decíamos, Jacinta, otra vez. Eh, es bueno también destacar que Lucía escuchaba, veía y hablaba a la Virgen. Jacinta escuchaba y veía, no hablaba con la Virgen tal porque era más pequeña. Y Francisco solo la veía, no la escuchaba a la Virgen. ¿sí? Tenían estos, estas tres facetas de evidencia. Y lo primero que, que se les hizo ver a estos, a estos pastores fue, fue el infierno. Fue un lugar y un sitio debajo bajo astral en donde, por supuesto, fue terrible y, y se asustaron muchísimo estos pastores. Y claro, fue para dar un gran impacto. Yo, yo me imagino ¿no? que de repente eh, entró con estas imágenes... Claro, al principio habló con ellos Y, y, y, y los calmó y, y, y por supuesto se hizo amigo de ellos Porque los pastores decían Que estar con la Virgen es como Estar con la madre de uno Que hace tiempo uno no ve Y, y se sentía un amor Y se sentía una dicha Y se sentía un gozo increíble Y siempre esperaban ese encuentro Pero bueno Lo primero que debían de hacer es ver Esa ese, Esa eh, visión del infierno a ver si encuentro aquí el, porque voy a leerles de lleno aquí la profecía tal cual eh, Lucía luego lo escribió y dice nuestra señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra sumergidos en ese fuego los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos lados, parecidas al caer de las padezas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos, dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hacían estremecer de pavor, los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos, desconocidos, pero transparentes sin ellos. Bueno, eso, eso fue la, la descripción que dio, ¿no? Terrible, muy fuerte. En Garabandal también. Hay una visión que se demostró, ¿no? Se le llamó las noches de los gritos. Fueron dos noches, no solamente una. Y fue terrible los gritos de, esto, de estas videntes en, ahí en el norte de España porque lo que se les mostró fue realmente muy fuerte, muy duro. En ese caso era que era lo que iba a ocurrir con la humanidad y con las almas de esa humanidad, si no cambiaba, si no, si no había una transformación, si el amor no empezaba a regir en la humanidad. Entonces, bueno, eso fue lo primero. La segunda visión, dice esta visión, fue durante un momento... Y gracias a nuestra... Ah, bueno. eh, la visión del infierno, ¿no? Dice, gracias a nuestra buena madre del cielo que antes no había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo en la primera aparición, de no haber sido así creo que hubiésemos muerto de susto y de espavor". Pobre niño, imagínense ustedes. Inmediatamente levantamos los ojos hacia nuestra señora que nos dijo con bondad y tristeza, viste el infierno a donde las almas de los pobres pecadores... Para salvarla, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará. Recuerden ustedes que era 1917. La primera guerra mundial estaba mm -hmm. pronta a terminar. También en ese momento estaba eh, por levantarse la revolución bolchevique. ¿Sí? Pero bueno, estamos hablando de, de, de, de Portugal, de un, de un pueblo perdido, Fátima, no había internet, no había casi comunicación, esta gente no sabía lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y dice, la guerra pronto terminará, pero si no dejaren de ofender a Dios en el pontificado de Pío XI, comenzará otra peor. Ya estaba refiriéndose a la segunda, ¿no? Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, Saber que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de las guerras, del hambre y de las persecuciones a la iglesia y al santo Padre. Para impedirla vendré a pedir la consagración de Rusia. A mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados, si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz, si no esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras, persecuciones a la iglesia los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir varias nociones sé, serán aniquiladas por fin mi inmaculado corazón triunfará el Santo Padre me consagrará, me consagrará a Rusia que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz bueno, nunca se consagró ¿Sí? Y en 1938, un gran destello de luz, una aurora boreal, así lo definieron los científicos, que se vio en toda Europa y Estados Unidos, algo nada frecuente. Eso ocurrió en 1938, un, un año antes, poco o un poco más de un año antes de comenzada la Segunda Guerra Mundial. Y así como lo había profetizado Fátima, o oh, oh. nuestra madre de Fátima, Luego provino la Segunda Guerra Mundial y a Rusia nunca se las consagró. ¿Qué es consagrar? Bueno, es enviar energía, es enviar luz, es pedir por esa gente, por ese pueblo, por esa nación. Podríamos decir que es como enviar reiki, ¿sí? Claro, pero la Virgen pedía que eso fuese hecho eh, a través del Santo Padre en donde se reuniese todos los cardenales y todos los obispos. O sea que sea algo realmente importante. Que haya compromiso. Eso no fue así. La segunda guerra se desató. Y bueno. Dice. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más. En lo alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centellando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señor irradiaba con su mano derecha, dirigida hacia Él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con voz fuerte, ¡Penitencia, penitencia, penitencia! Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante Él a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos. Como si fuesen de Alcornoque con la corteza, el Santo Padre antes de llegar a ella atravesó una gran ciudad, medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante y apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino, llegado a la cima del monte apostrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de armas y de fuego y flecha. Y del mismo modo murieron uno tras otro los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones, bajo los dos brazos de la cruz había los ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en mano en donde los cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios bueno, esto pertenece a la tercera profecía ¿sí? esto pertenece a un acontecimiento que según la iglesia en el año 2000 eh, y dicho a través del cardenal Ángelo Sodano, Angelo Sodano en ese entonces, en el año 2000 dijo que esto pertenecía al intento de asesinato de Juan Pablo II en el año 81, justamente un 13 de mayo, ¿sí? también fecha de la Virgen de Fátima. Esa es la interpretación que se le dio. Y luego, posterior un mes, posterior a esta declaración de Angelo Solano, Lucía confirmó que eso era así entonces ahí se cerró todo las profecías de Fátima pertenecían al pasado, ya no tenía que ver con el futuro ¿ustedes creen que esta profecía que les leí y los invito a que ustedes la vuelvan a leer tiene que ver con eso que ocurrió en el atentado a Juan Pablo II? pues no, no es así no es así, y vamos a verlo más en profundidad ¿saben por qué? porque esta tercera profecía tiene una segunda parte una segunda parte que nunca fue dada a conocer hay que también destacar que la Virgen o la Santa Madre, ella nunca se llamó Virgen sino Santa Madre, Reina de los Cielos Dijo que se tenía que dar a conocer esta profecía, esta tercera, no a, eh, antes del año 60. Y por supuesto recién se hizo en el 2000 como lo dije. ¿Sí? Previo al año 2000 nunca se había dado a conocer esta tercera profecía. En el año 61 viene Garabandal. Como recordando, Ey, se les pasó el tiempo, yo había pedido que se dé a conocer la tercera profecía. Sucede todos esos hechos extraordinarios en Garabandal muy cerca de Fátima. Luego en el año 81, en el 13 de mayo, día de Fátima, viene el atentado de Juan Pablo II, al cual por supuesto no murió, salió malherido pero no falleció. Y entonces claro, ahí es donde Juan Pablo II dice, fue la Virgen de Fátima que me salvó, sí. Por supuesto tuvo que ver sin ningún lugar a duda la energía de la Virgen de Fátima. Pero era para dar cumplimiento a esta tercera supuesta profecía. Miren, hay grandes pruebas que Lucía falleció en el año 49 y no en el año 2005 como se nos dice. Hay grandes, hay documentos, ahí tenemos fotos, ahí tenemos pruebas caligráficas y caligráficas, ¿sí? que nos muestran que son diferentes personas. Yo voy a pedir que Ricardo ahí ponga las imágenes de estas fotos de Lucía, la Lucía verdadera y esta Lucía, que fue una impostora porque la verdadera Lucía murió en 1949, en ciertos documentos de las carmelitas descalzas hasta el año 2006 decía que Lucía había fallecido en el año 49, luego se dio cuenta y lo cambiaron. ¿Sí? Y hay otras pruebas más que nos muestran que algo sucedió, que algo pasó. Juan Pablo II, luego de haber recibido el atentado, prestó mayor atención a esta profecía y mandó a pedir ese segundo documento. Ese segundo documento que algunos obispos importantes, dice, eh, existen varios testimonios que confirman la existencia de dos documentos diversos. El Cardenal Otaviani, el Cardenal Luigi Chiapi, teólogo personal del Papa Juan Pablo II, pero el más importante es el arzobispo Loris Capovila, ex secretario particular del Papa Juan XXIII, que impugna personalmente el segundo documento. O sea, hay testigos importantes, cardenales, que han entrado en contacto con este segundo documento y que nos da a nosotros la explicación por qué se armó esta conspiración, por qué no se dio a conocer en la Vega del 60 como pidió a la Santísima Madre y que además ¿por qué sustituyeron a la verdadera Lucía? hoy en día se infiltró el manuscrito escrito de mano de la verdadera Lucía y dice así, fíjense ustedes y ahora todo empieza a encajar y todo empieza a ser comprendido y entendido esta parte es la apostasía en la iglesia hasta sí es falta de fe es desviación del clero es desviación de aquellos pastores que, que, que rigen la fe de, de lo que llamamos nuestra iglesia o, o, o la religión católica, cristiana nuestra señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el santo padre frente a una multitud que lo vitoreamos pero había una diferencia con un, verdadero, con un verdadero santo padre, la mirada del demonio. Este tenía los ojos del mal. Entonces, después de algunos momentos, vimos al mismo Papa entrando en una iglesia, pero esta iglesia era la iglesia del infierno. No hay manera de describir la fealdad de ese lugar. Parecía como una fortaleza hecha de cemento gris, con ángulos quebrados y ventanas similares a ojos. Tenía un pico en el tejado del edificio. Enseguida levantamos la vista hacia Nuestra Señora que nos dijo, ¿viste la apostasía en la iglesia? Esta carta puede ser abierta por el Santo Padre, pero debe ser publicada después de Pío XII y antes de 1960, cosa que no se hizo. Dice, y en el reinado de Juan Pablo II la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y llevada a Fátima, porque el dogma de la fe no ha sido conservado en Roma. Su autoridad será removida y entregada a Fátima. La catedral de Roma debe ser destruida y una nueva construida en Fátima. Si 69 semanas después de que esta orden se publique, Roma sigue su abominación, la ciudad será destruida, Nuestra Señora nos dijo que esto está escrito en Daniel 9, 24, 25 y Mateo 21, 42, 44. Bueno, caray. ¿A qué se refiere entonces esta segunda parte? Que Juan Pablo II debía de haber trasladado el Vaticano o oh, eh, el sillón de Pedro a Fátima. Porque Roma ya estaba demasiado corrompida, no podía seguir siendo la sede del cristianismo ahí. Eso dice esta segunda profecía. No podemos decir que Juan Pablo II no tuvo el suficiente tiempo, puesto que su papado fue de alrededor de 30 años. Tampoco consagró a Rusia como se lo había pedido no se lo consagró en una primera instancia, la segunda guerra se desató, no se lo consagró en una segunda instancia, aún hasta el día de hoy no se ha consagrado a Rusia porque no es políticamente correcto, imagínense, sería entrar en conflicto con un país poderoso. Y hoy en día sí es verdad, el comunismo no existe, la Unión Soviética no existe, sin embargo ahí está Rusia también. Y no quiero decir que Rusia sea el malo, Simplemente que puede llegar a ser el instrumento de la divinidad para darnos a todos una lección. Recuerda, Recuerden ustedes que en términos de política, en términos de naciones, no hay buenos y malos, hay intereses. ¿Sí? Pero aquí se nos ha dirigido a todo Occidente a hacer algo, ¿sí? porque no podemos involucrar a toda la humanidad. Estamos hablando del cristianismo de Occidente. Y no lo hemos hecho, ninguno de los papas tuvo el valor de hacerlo. Juan Pablo II hizo algo similar y pidió por los países que todavía eran ateos, pero nunca hizo referencia a Rusia. Nunca. Entonces, bueno, eh, esta segunda parte es tremenda y nunca la van a reconocer. Entonces, ¿entendemos por qué de repente Lucía fue sustituida? Porque Lucía no es la verdadera Lucía y hay testimonios de gente importante. Ustedes pueden indagar, pueden hacer sus investigaciones, yo los invito a que lo hagan, que no me crean a mí. Y verán que hay muchas pruebas. Si a eso le sumamos, además, una de las profecías de Catalina de, Emery, de Emerich que dice, vi una fuerte oposición entre dos papas, y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia, y vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta. Dijo Pablo VI, el humo del infierno ha llegado a la puerta de la casa de Dios, ¿sí?, esto fue Pablo VI en 1972. ¿por qué? porque claro que hay una secta porque claro que la iglesia ha sido infiltrada claro que hay sociedades secretas que rinden culto a algo que no tiene que ver con la luz y cuando hablamos de la luz también nos estamos refiriendo a aquella que nos dio luz ¿Sí? nosotros cuando una mujer da a luz, decimos, ¿no? De esa forma, de esa manera. qué extraordinario dar a luz. No podemos separar, no podemos seguir dejando de lado este aspecto femenino. Hoy en día con este arquetipo de la Virgen se nos presenta, pero no importa cómo lo llamemos, a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido infinitos nombres y ha tenido varias representaciones, a veces embarazadas, otras veces no. Pero no importa, es nuestra madre, es el aspecto de la Divina Madre, es Shakti como es llamada en la India. Y es a ella la que tenemos que involucrar en nuestras vidas con oración, con meditación, para pedir por aquellos problemas, aquellos conflictos, aquellas situaciones y dificultades que estamos viviendo nosotros como individuos, pero también nosotros como parte de la humanidad. Recuerden la profecía de San Malaquías, 112 frases que fue hecho a principios de, de 1100, ¿sí? del año 1100, después de Cristo, 112 frases que enunciaba cada uno de los papas. Y este es el 112. Ahora ustedes pueden entrar y los invito a que lo hagan también. Hay un estudio extraordinario de que cada frase coincide con el Papa al cual se hace referencia. Y este que tenemos llamado Francisco I es el único que le dio nombre y le llamó Petrus Romano. Petrus Romanus, Pedro el Romano. Así le llamó. Tal vez es una casualidad que San Francisco de Asís, su segundo nombre era Pedro su padre también era Pedro, bueno, Francisco no es romano, es argentino, pero sí dijo que era el papa del fin del mundo, ¿sí recuerdan cuando subió? <risa> claro, no lo dijo en el sentido, o oh, sí, no lo sabemos, el tema es que es el 112, este es el último, el tema es que estamos viviendo momentos realmente al límite, Momentos en donde en cualquier momento puede desatarse una devastadora guerra. Bastan con tres bombas de hidrógeno para hacer desaparecer la humanidad y contaminar todo el planeta. Solo tres bombas de hidrógeno. No es necesario que el aspecto femenino regrese a nosotros. No es necesario que empecemos a desarrollar, a pedir y a orar para que el respeto para que la belleza la armonía la reconciliación y el amor surjan entre todos nosotros porque eso es el aspecto femenino porque eso es lo que la reina del cielo la rosa mística eh, la madre de todos nosotros nos ha pedido llamémosle como le llamemos Virgen María María Magdalena también, es el aspecto femenino así se le ha llamado hubo una película ¿no? que se puso muy de moda hace algún tiempo eh, ¿cómo es? la de Dan Brown ¿cómo se llama esta película de Dan Brown? El código, el código Vinci. da Vinci ¿por qué hizo tanto furor? porque se hacía alusión a María Magdalena ¿sí? ah, al santo grial que el santo grial era el aspecto femenino era el vientre en donde se dejó el legado de Jesús. Ahora fíjense qué extraordinario. Qué conflicto para las mujeres católicas o, o cristianas. Si quieres seguir el aspecto de María, la Madre de Dios, tienes que ser virgen. Y si no tenemos el otro aspecto de María Magdalena, entonces tienes que ser una puta. Qué conflicto, porque uno no quiere ser, me imagino que como mujer, ni una cosa ni la otra. No, la madre tiene que ver, el aspecto femenino tiene que ver con lo creativo, con lo protector, con, con, con lo de cuidar, con lo de alimentar, lo de nutrir, lo de embellecer. Así como lo es también el alma de Gaia, de la madre tierra, ¿sí? la pachamama, porque eso es el aspecto femenino. Tenemos que regresar a todas esas facetas que hemos perdido. Y solo se va a hacer si desarrollamos el corazón, si desarrollamos el amor. Y eso es lo que nos pide la Virgen en todas las manifestaciones eh, que se ha tenido y que se siguen teniendo. ¿Sí? Así que bueno, hasta aquí, con esta grabación entonces. Y bueno, ahí nos trabamos un poquito en, en algunos datos que nos hemos olvidado. Ustedes saben que siempre las charlas las, las damos así a pelo, ¿no? Yo soy... No soy de andar estudiando mucho, de andar viendo nombre y fechas. Ese no es mi estilo. Pero bueno, ahora necesitaba recurrir un poquito a cierta información. Por eso es que anoté y por eso es que... Pero a mí me gusta siempre las cosas que salgan por inspiración. Por eso es que me olvidé algunos datos. Pero bueno, volvamos a nuestro corazón porque aquí está la sabiduría que realmente es importante. Y muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí. Y gracias a ustedes que me vieron entonces del otro lado de la pantalla. Quiero responder unas preguntas que me hicieron con respecto a la plática del jueves pasado de Reiki. ¿sí? Voy, a ser breve, voy a ser breve, pero sí es importante responderlas porque, si bien la plática del jueves pasada, la plática del Reiki, eh, que vimos, no fue para adentrarnos en la técnica, sino para hablar un poquito sobre la filosofía, sobre el espíritu, sobre sobre la intención de esta maravillosa técnica. Pero bueno, surgieron preguntas y, y voy a responderlas. Eh, una de ellas fue, ¿cuáles son las principales diferencias entre Reiki y otras terapias energéticas? Bueno, principalmente el Reiki trae todo un linaje que, que por supuesto otras, otras técnicas no la tienen, no las trae es todo un proceso de sintonización o de iniciación y es un legado que se va pasando de maestro a estudiante, de maestro a discípulo y bueno, eso otras técnicas de canalización de energía no, la, no lo tienen ahora es la misma energía con, las que, con la que se trabaja, es la energía universal y en ese caso sí es lo mismo, pero la capacidad, la calidad, la la intensidad bueno, puede variar, puede diferir porque por supuesto todo el apoyo energético de ese linaje que nos precede es también un elemento fundamental claro que el avance la limpieza y la evolución del alma que recibe estas enseñanzas o, o esta técnica puede variar ¿sí? el poder o la la capacidad de canalización y de sanación. Pero bueno, esa es una de las respuestas a esta pregunta. Segunda pregunta dice, ¿cada cuánto es necesario eh, dar terapias Reiki? Bueno, lo necesario para recibir Reiki es, según nosotros lo necesitemos, si nos sentimos eh, desvitalizados, si nos sentimos enfermos, si nos sentimos... Con problemas, con conflictos, siempre recibir una terapia de Reiki es oportuna, es placentera, es positiva. Y se recomienda por lo menos tomar unas 7 sesiones. Las 4 primeras que sean seguidas, ya las otras 3 pueden ir cada 2 o 3 días. Eso es lo recomendable. Ahora, para aquellos que quieran usar el Reiki como herramienta, como. Eh, eh, como un elemento fundamental para avanzar espiritualmente el autotratamiento Reiki debe ser a diario nosotros tenemos que entrar en contacto con la energía vital universal si queremos producir un desarrollo en nuestros centros energéticos en nuestra alma, debe ser constante, debe ser a diario porque por supuesto si perdemos nosotros el contacto con la energía y con las elevadas vibraciones, entonces nuestro avance, nuestro progreso empieza a descender, empieza a decaer. Tercera pregunta, dice, ¿cuánto tiempo en la persona dura la sanación o el bienestar? Porque me he dado cuenta que después de un tiempo de una sesión de Reiki se pasa el efecto, bueno, ahí está, me doy la sesión de Reiki o doy la sesión de Reiki a otras personas, se siente en una elevada vibración, está en armonía y en equilibrio, eh, con todo lo que lo rodea, sin embargo, empiezan a involucrarse con los temas mundanos, empieza el roce con las personas a nuestro alrededor, eh, salir a, a las calles a manejar, a de repente enojarse porque se cruzó algún carro o las cosas no salieron como uno quiso y va bajando la vibración, entonces, por supuesto, ese Bajar la vibración va a hacer que ya no nos sintamos como nos sentíamos cuando recién recibimos la terapia Reiki. Así que lo importante es sostenerse lo máximo posible. A medida que vamos avanzando ya cada vez es menos los acontecimientos las situaciones que me van a mí eh, producir un descenso de la energía. Cuarta pregunta, son cinco las que voy a responder. Dice... Si se deja de practicar por largo tiempo, ¿la energía fluirá otra vez cuando se lo invoque o necesite? Es eh, muy buena pregunta. Hay riquistas que comienzan a dar terapia, después se les pasa un poquito la moda <risa> de esto de darse reiki y dar a otras personas, y luego vuelven a tener otro despertar y quieren retomar. Eh, las sintonizaciones son permanentes, jamás se pierden una vez que uno ha sido iniciado por algún buen maestro Reiki, esas sintonizaciones permanecen en uno. Claro que yo les sugiero que todas las sintonizaciones, y esto tiene que ver con, con la quinta pregunta, ¿no? que dice, ¿explica a grandes rasgos cuántos niveles son de Reiki y de qué trata cada nivel, así como la maestría? Bueno, son tres niveles y la maestría. ¿sí? Lo que yo recomiendo que estos tres niveles se tomen con el mismo maestro, ¿sí? si comenzaron con el primer nivel y quieren seguir avanzando, continúen siempre con el mismo maestro, porque ese linaje que a ustedes le está dando un impulso, que a ustedes le está favoreciendo y les está ayudando en esta transformación, pues se va a robustecer y se va a desarrollar de acuerdo siempre a esa característica energética del maestro que le está transmitiendo todo esto. Ahora, si de repente comienzo con un maestro, termina no convenciéndome este maestro y, y descubro que hay alguien que me transmite mayor espiritualidad, mayor confianza, mayor luz, lo recomendable es volver a comenzar desde el primer nivel, aunque yo ya sé, porque aquí lo importante de, de los niveles son las sincronizaciones. Y bueno, en el primer nivel aprendo a dar mi autopratamiento a Reiki, la Reiki a las demás personas, alimentos, animales, todo eso. En el segundo nivel aprendo a dar energía a Reiki a distancia, ¿sí? No es necesario que la persona esté presente. Puedo enviar Reiki a distancia a personas, a situaciones inclusive, situaciones que pueden ser del pasado o del futuro, ¿sí? Porque hay muchas situaciones del pasado que tienen un presente tremendo en nosotros. Todavía ejerce una fuerza en la cual todavía no podemos superar, no podemos sanar, no podemos curar. Y entonces damos Reiki, puesto que la energía está más allá del espacio-tiempo, a una situación pasada o a una situación futura, y las cosas comienzan a sucedernos de manera más favorable, más positiva. Luego viene el tercer nivel ya aprendemos a trabajar con cuarzo una red de cuarzo, es algo muy interesante se conjuga muy bien la energía reiki con, con esta piedra maravillosa y por supuesto luego tenemos la maestría desde el segundo nivel en adelante se van aprendiendo nuevos símbolos eh, que han sido siempre transmitidos de maestro alumno y bueno yo creo que queda más o menos claro, de forma rápida por supuesto, las preguntas que nos hizo este televidente con respecto a, a a la charla anterior del rey Piperín. ¿no sé? si no la vi viendo...